Acabamos de llegar a Santiago de Compostela Vamos a grabar un poquitito de dobradoido, de todo eso Pero bueno, os, os pondré cosas de Santiago que tenéis que beber cuando vengáis ¿De ¿Beber? Ver. De <risa> Está pensando en el arpífero. Y bueno, también iremos a tomar unos albariños, unos rebeldes, <risa> no, no sé, vamos a disfrutar un poquitillo Estamos de vacaciones esta semana, como sabéis Y queremos disfrutar, hoy disfrutamos de Castellos Polvazares Que os dejo por ahí el vídeo si no habéis visto Y ahora vamos a disfrutar un poquitín de Santiago los dos que no hemos tenido descanso ninguno este año, ¿no? No. Así que nos vamos allá. Vamos a todo jopo ahora porque hemos desayunado, vamos muy justos y ya tenemos un tour por, por Santiago. Eh, un tour que habíamos visto por internet, por Civitatis, que bueno, es gratuito, tenemos que dar la voluntad. Así que nada, vamos para allá, os enseñaré la ciudad de día, que yo os enseñé un poco de noche y hoy. Hoy de día es otra cosa, cambia la cosa. Bueno, ahora vamos a comer a la casatita, nos han dicho que hay una tortilla de patatas cojonuda, ahora la enseñaremos y nada, ¿no? a seguir disfrutando de la tarde. Hemos venido al, al parque de Alameda, ya habéis visto cómo hemos comido, como hemos comido como, rey, ¿eh? como, bueno, como gordos, porque está todo buenísimo aquí. La comida está buenísima y ya os voy a enseñar un poquitillo este parque que está guapísimo.